Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal ¡Feliz 2020! ¡Feliz año! Antes de empezar con el video Quiero mencionarles que anteriormente ya había hecho un video Pero en el proceso de edición la, la verdad es que no me gustó para nada así que me estoy pensando demasiado y vino a mi mente los hábitos de lectura así que eso es lo que están a punto de ver si tienen algún hábito de lectura háganmelo saber aquí abajito en los comentarios así que vamos a ver el video. Siempre tengo que acompañar mi lectura con alguna bebida, casi por lo general siempre es café así que ya sea frío o caliente siempre voy a tener una taza de café Para leer no tengo un lugar en específico, un lugar favorito. Pero creo que la mayoría de las veces me la paso leyendo en ese sillón. O si no, en mi cuarto. Antes de comenzar a leer, debo tener a la mano post-it y un separador. Son mis básicos y creo que nunca, nunca me deben de faltar. La mayoría de las veces cuando voy a leer trato de buscar una playlist donde solamente sea música instrumental porque si es con música eh, alguien esté cantando, la verdad es que termino distrayéndome. Además de que también pongo mi celular en modo en silencio para así evitar estar checando el celular a cada rato. Tengo la costumbre de asegurarme cuántas páginas son en el libro para después dividirlas en el número de días de la semana para luego cerciorarme cuántas páginas tengo que leer, no sé, es algo que siempre hago Una de las aplicaciones que siempre siempre siempre uso es Goodreads porque me ayuda a registrar mis lecturas, además de que también puedo checar las lecturas de mis amigos, también puedo escanear el libro que estoy leyendo, poner algunos libros que me gustaría leer. Al fondo se ve mi gatito que está jugando con algo ahí. Por cierto, síganme en Goodreads. Aquí abajito en la caja de descripción se los dejo. Esa es una de las cosas que hago y neta, neta, se los súper recomiendo. Y es que si tienen en mente leer un libro, cualquier libro en realidad, pero que les cueste demasiado mantenerse concentrados en él, les aseguro que con esto lo van a obtener y es buscar un audiolibro de ese mismo libro que van a leer y irlo leyendo y escuchando al mismo tiempo y así se les juro les juro se van a mantener concentrados 100% esto lo pueden hacer con cualquier libro. Yo lo pienso hacer con algunos clásicos que tengo porque me resulta muy difícil leerlo yo solita, entonces me va a ayudar bastante el audiolibro. Like si te gusta mi gatito porque en todo el video ha estado saliendo. Una de las cosas que hago siempre, siempre y creo que lo he hecho toda la vida desde que me comencé a leer es subrayar los libros. Este, por ejemplo, está lleno, llenísimo de post-it, así que les voy a enseñar los códigos que yo uso. Cuando me gusta mucho mucho una frase, trato de subrayarlo con algún color con el que lo pueda identificar, como en este caso. Además, es muy sencillo. Los post-it que están en la parte superior del libro, significan que me gustó toda la página. Y como están acomodados de otra manera, quiere decir que solamente me gustaron algunas frases o algo así. Les voy a compartir una de las malas costumbres que tenía. Antes de comenzar cualquier libro, se los juro, siempre revisaba la parte final del libro para ver qué es lo que venía y terminaba spoileándome. Obvio, dejé de hacer eso, arruinaba mis lecturas, entonces ya no lo hago. Así que... No lo hagan. Espero, espero que les haya gustado mucho este video. Yo me divertí muchísimo en el proceso. Aquí abajo en la cajita de descripción. Les voy a dejar todas mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.